Es así, así Villalona, y bueno, Villalona, cambiando de tema, y Néstor, eh, una noticia muy buena que ha agradado eh, eh, prácticamente el país completo, porque fue un, un caso que indignó al país, y es como el caso de esta niña de, de, de la provincia de Hermana Mirabal. Yanelis Arias. Ajá, Yanelis Arias. ¡Wow! Bueno, ¡Qué lo agarraron! Y ya fue apresado el agresor, mm. su agresor ya fue apresado, gracias a Dios. Así que... Detienen autor material de lanzar ácido del diablo a mujer en Tenares, Villalona. Este jueves, hoy en la tarde, a eso ya de las 1.30, 2 por ahí, las autoridades capturaron a un hombre acusado de ser el autor material de la muerte de Yanelis Arias. Ahí está la imagen de Agustín de Jesús Pimentel Lara, alias Caché, quien era buscado por las autoridades desde septiembre de este año. En mes que habría sido identificado. Recordemos que Yanel falleció en Tenares en septiembre por consecuencia de las quemaduras causadas por ácido del diablo. Yanel Isaria, hace 42 años, eh, sufrió quemaduras rociadas por el rocío de la mezcla química. Un, el hecho ocurrió el, el específico el 20 de agosto en curso y después, ya el 3 de septiembre, falleció. Un hecho que consternó a toda la sociedad dominicana. Eh, y que se sumó a la larga lista de, de hechos eh, abominables que cometen eh, personas por las distintas razones que sean, pero principalmente contra mujeres, hombres contra mujeres, por eh, temas pasionales, ¿verdad? Entonces, eh, un hecho abominable y esta mujer falleció. Eh, primero se... Eh, ahí estaba viendo la foto, ¿verdad? De esto. Eh, el primero se, eh, se apresó al señor de la izquierda, el ah, fue el que, ajá, que fue el que vendió. Luego se ordenó la búsqueda de caché y ya hoy, pues fue... La caché... Es el que está ahí en pantalla. La otra imagen, por favor. La imagen anterior. No, ahí está. Esa es la, la difunda. La difunda. La difunda. Sí, la hoy sí. Vamos a ver. ¿Dónde están todas las la, la fotos ahí, por favor? La. Ahí está. El que está de saco. Es, ah, sí, así es caché, Ajá, sí. el caché. Así es. Ahí estaba sin caché No, no, ahí estaba con caché Aquí está él, sufriendo en carne viva Sí, lo que hizo Lo que él hizo Esa rata debe ser Castigado brutalmente Tanto la justicia Hasta donde él llegue La familia de esa joven Debe encargarse de que cada día Él quiera morirse Que no quiera vivir sus días Uh -huh. eh, porque hacer eso eso es increíble no eso, so, no, es, eso no tiene madre eh. no tener a dios en su corazón mira que fruto de eso bueno falleció ella falleció Oye, no no que tan, algo... tan no todo el mundo aguanta lo que es eh, ha sido del diablo tampoco acepta en su mente de que va a vivir transformada exacto es un, algo difícil una mujer que o sea, nosotros hemos visto los casos de las mujeres, cómo quedan y cómo eh, su vida se le transforma por este hecho, por estas acciones que cometen eh, sus exparejas principalmente, cua, eh, por ¿verdad? rociar el ácido del diablo. Y el caso de nosotros, no se nos puede olvidar, el caso de la joven... Eh Yokaira. Eh, que independientemente de lo que ha sufrido, ha salido, ha podido salir adelante y está dando un ejemplo claro. de que se puede vivir o, o, o, está, o de que se debe vivir una vida después de ese hecho. Pero cuando está, estamos hablando ya de un, de unos casos ya en el que la mujer queda en una situación tan difícil, tan terrible después de ese hecho que prácticamente necesita acompañamiento psicológico, ¿eh? porque todo el mundo sabe lo que podría venirle, o sea, depresión, eh, empezando. Ahora ya ustedes saben. ¿esta era la pareja de ella, ¿qué era? Yo entiendo que sí, que era pareja desde hace un tiempo, después se separaron y después entonces estuvo, ella estuvo con otra persona, ya después del tiempo se separaron, pero él siguió hostigándola, no sé, eso es algo. Bien. Sí, es, según dicen, sí. Según por eso dice, la pareja, eso... atención mujeres. Sí, algo serio, ¿eh? Por eso es en que en la pareja debe haber comunicación, hablar las cosas, no actuar porque usted está buenísimo, porque está enamorado de mí, por esto que lo otro, usted debe hablar con su pareja, no quiera ser más tigra de la cuenta también. Igual el hombre. Si usted siente que la relación no va, usted debe poner de su parte... Y hablar con ella, mira, no resulta que lo que está pasando, se puede arreglar. No, pedirle a Dios, busca de Dios. Si tiene la mente tan vacía y el corazón, busca de Dios. Señor, ayúdame a que yo salí de esta relación bien o algo. No pensar en lo malo. Porque mira esta caché, se le fue el caché ahora. ¿eh? No, Óyeme. no tiene nada de caché. Óyeme. Y, y, y, están, y, No, y se le vio que no estaba viendo donde estaba. Óyeme, utilizó la buena fe de la joven. Él utilizó la buena fe de la joven de regalándole un, Apelito, eh, un ramo de flores y entonces en ese momento en de defensa aprovechó, aprovechó para quemarla o sea para rociarle el ácido del diablo y quemarla y de verdad óyeme yo estoy contigo Néstor todo el peso de la ley la ley están ahí las leyes dicen eh, cuál es la pena cuál es, son, es el procedimiento entonces todo el peso de la ley dominicana imperfecta pero ahí está para este hombre para que pague por lo que hizo y para que pues sirva de lección a todos aquellos que lo piensen dos veces antes de hacerle daño a una mujer o a cualquier persona por cualquier motivo y utilizando esta arma tan bueno es el químico verdad nosotros sí. hemos hablado con químicos porque se utiliza después como arma como es el ácido del diablo eso es ya de terrorismo utilizar el ácido del diablo contra otras personas.